Nunca, no te diste cuenta sí, no te, fin, amor. te fuiste Te sí. fuiste Salvador. sin saber por qué Cuando te cortas Escúchame un momento duele perderte no es fácil verte como te alejas ahora pertenezco al grupo de esa gente pendeja que no sabe lo que tiene hasta que pierda su pareja se le fiel y respetarla el amor aleja ahora que analizo me arrepiento y hasta pareciera que cuando te digo te amo de la boca para afuera y de todo esto no encuentro salida mi pensamiento de cada 10 veces son suicida. Tantas cosas que me dijiste, me perdonaste y nunca te hice caso Hasta que revienta el paso, ahora que cambia los papeles Es a mí que me toca sufrir, me duele saber que con otros si eres feliz Él te da todo el tiempo y la atención que nunca te di Siempre viste la mejor del sol, yo no me quedo Mi sueño era estar contigo hasta que fuéramos viejos Y me mata ser culpable y hey, es imposible de cuando te vas y yo no te puedo ni recordar, ey. Cada segundo, cada minuto que tú estás es como estar con una hora, hey, Y te fuiste mi mujer, mi única amiga, te daría todos los besos y los abrazos que nunca te daría, ey. Me arrepiento de haber sido que rompió el lazo. No puedo perdonar, pero ahora que no puedo hacerte caso, no me puedo acostumbrar de todo esto. Lo siento mi amor, pero es la verdad. Quizás que tú vuelvas algún día. No puedo ni olvidarte, no puedo ni acostumbrarme. Maldita sea la hora que me deje llevar por el cuerpo. Maldita sea la hora porque no te puedo ni olvidar. Aquí